Bienvenidos a Música del Espíritu, hoy tendremos un viaje musical que tocará nuestras almas. ¿Alguna vez has sentido esa sensación de asombro y elevación al escuchar una melodía que parece tocar lo más profundo de tu ser? La música tiene el poder de llegar a lo más hondo de nuestro corazón y conectarnos con algo más grande que nosotros mismos. La música ha sido una parte integral de muchas culturas y tradiciones espirituales a lo largo de la historia. Ya sea el canto gregoriano en las iglesias, los mantras hindúes en los templos, o la música sufí en los derviches giradores, estas expresiones musicales han sido utilizadas para la meditación, la oración y la conexión con lo divino. Nos sumergen en un estado de elevación espiritual, transportándonos a un reino más allá de lo terrenal. Pero la influencia de la música del espíritu va más allá de lo religioso. Esta música también ha sido una poderosa herramienta para la conciencia social y el activismo. Desde los himnos de la lucha por los derechos civiles en Estados Unidos, hasta las canciones de protesta en tiempos de guerra, la música del espíritu ha llevado mensajes de igualdad, justicia, paz y unidad, inspirando a las personas a tomar acción y hacer del mundo un lugar mejor. Pero no solo se trata de mensajes y letras, sino también de la comunidad que se forma alrededor de la música. Las personas se unen en conciertos, festivales y encuentros musicales, compartiendo una conexión profunda a través de la música. La música crea comunidades de personas que se apoyan mutuamente, se inspiran y encuentran un sentido de pertenencia en un mundo a menudo dividido. Y no nos olvidemos del impacto transformador de la música espiritual en la vida de las personas. Esta música tiene el poder de tocar nuestras emociones, nuestras mentes y nuestros corazones, inspirándonos a cambiar, crecer y evolucionar. Nos ayuda a conectarnos con nuestra propia espiritualidad interior, a encontrar significado en nuestras vidas y a buscar la trascendencia en lo cotidiano. La música del espíritu también tiene una influencia contemporánea en la música actual. Géneros como la música New Age, la música del mundo y la música espiritual contemporánea han sido influenciados por las raíces de la música del espíritu, incorporando elementos de distintas culturas y tradiciones, y creando una fusión única de sonidos y estilos. Estos géneros musicales han ganado popularidad en la actualidad, llegando a un amplio público que busca una experiencia musical más profunda y significativa. La música del espíritu también ha encontrado su camino en la música popular, con artistas que han incorporado elementos espirituales en sus canciones y presentaciones. Desde letras inspiradoras que hablan de esperanza y transformación, hasta arreglos musicales que evocan una sensación de trascendencia, la música del espíritu sigue resonando en la música contemporánea y capturando los corazones de las personas pero no es solo la música misma lo que impacta en la cultura y sociedad, sino también la forma en que es compartida y difundida en la era digital. Las redes sociales, plataformas de streaming y canales de YouTube han permitido que la música del espíritu llegue a un público más amplio y diverso en todo el mundo, rompiendo barreras culturales y geográficas, y creando una comunidad global de amantes de esta música. En resumen, la música del espíritu tiene una profunda influencia en nuestra cultura y sociedad. Desde su papel en la espiritualidad y la conexión con lo divino, hasta su impacto en la conciencia social, la comunidad y la transformación personal, esta música especial toca nuestras emociones, sensibilidad y humanidad de maneras poderosas. Nos invita a reflexionar sobre nuestro propósito y trascendencia, a unirnos en comunidad y a buscar un mundo mejor. Nos inspira a ser más conscientes de nuestro entorno y a vivir nuestras vidas con significado y propósito. Y en la era digital, continúa siendo una fuerza que trasciende barreras y conecta a personas de todo el mundo. Espero que hayas disfrutado de este emocionante viaje musical a través de la influencia de la música del espíritu en nuestra cultura y sociedad. Gracias por acompañarnos en esta exploración y por compartir esta experiencia con nosotros. No olvides dejar tus comentarios y compartir este vídeo con otros amantes de la música del espíritu dale a me gusta y suscríbete si no lo has hecho ya. Juntos, podemos seguir difundiendo la magia de esta música y su impacto en nuestras vidas. Hasta la próxima.